Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con el webinar, prácticamente enlazándolo con las últimas preguntas de la anterior ponencia. Bueno, antes se exponía la importancia de la Carta Social Revisada y la aplicación de Derechos Sociales y Laborales. Y una de las cuestiones también que destacaba el Secretario de Estado muy importante es que España eh, ha ratificado todas todas las disposiciones del tratado, con lo cual yo creo que eso es muy importante. Eh, como decía, una yo creo, de las cuestiones, y comentaba la, la catedrática María José anteriormente, es la de las reclamaciones colectivas. Bueno, pues para, para hablarnos sobre este tema, para profundizar mucho más, para ver en qué medida ese tipo de, de reclamaciones colectivas puede reforzar esa participación también de las distintas organizaciones del tercer sector, que también se comentaban, de los logros conseguidos, y sobre todo en, en, en relación a, a la vivienda y a la solución residencial, contamos con María José Aldanas. Ella es responsable del Área de Derechos Humanos de FEANSA, de la Federación Europea de Organizaciones, que trabaja con personas sin, sin hogar, es policy officer en, en FEANSA desde 2014, y desde 2016 trabaja específicamente en temas relacionados con el sinhogarismo y el derecho a la vivienda. En la actualidad coordina la red Housing Rights Watch, que reúne a AMGs, a académicos, juristas y otros actores para promover el acceso al derecho a la vivienda de las personas sin hogar, apoyar el letijo estratégico y combatir la criminalización del sinhogarismo. Además, ella estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y finalizó un máster en Migración y Relaciones Interculturales por la Universidad Autónoma de Madrid. María José, estamos expectantes por escuchar todo lo que tiene que ver con las reclamaciones colectivas y con la experiencia que tú tienes en este sentido. Muchas gracias. Uh, hola, buenos días a todos. Eh, no sé si me puede ver, creo que ahora se puede ver solamente mi, la presentación, ¿verdad? Eh, bueno, pues antes, antes de nada, eh, agradecer a los organizadores por la invitación. La verdad es que ha sido muy grato poder aceptarla, a pesar de que estas son fechas de, de mucho trabajo. Eh, tanto de APN como CERMI, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y gracias también a la anterior ponente, mi tocaya, María José, porque facilita mi tarea para trasladar esos conceptos claros en esa estrategia que ya he mencionado, esa estrategia pedagógica que hay que hacer a los actores. Y bueno, sobre todo muy contenta de poder compartir este espacio donde celebramos hoy la ratificación por España de la Carta Social Revisada y el protocolo sobre reclamaciones colectivas. Yo he representado a, desde 2006 hasta 2014 eh, a la Asociación Provivienda, que, en la que trabajé antes de trabajar en FEANSA, en el Grupo de Trabajo de, de Vivienda, y he observado durante muchos años con cierta envidia el trabajo del grupo de expertos de derecho a la vivienda de FEANSA, en particular en todo lo relativo a las reclamaciones colectivas. Es decir, que aunque yo ahora trabajo en FEANSA, durante unos años anteriormente había visto cómo desde FEANSA se estaba trabajando esa temática. Entonces estamos hablando de una experiencia de 15 años de, por parte de la, de la de FEANSA, de la Federación Europea de Entidades que Trabajan con Personas Sin Hogar, porque ya en noviembre de 2006 eh, introdujeron una reclamación colectiva contra Francia. Y, por supuesto, dentro de esa eh, necesidad de formación de los actores, de experiencia pedagógica, ponemos nuestra experiencia a vuestra disposición en la medida de nuestras posibilidades. Eh, en aquel entonces, eh, 2006, como España no había ratificado la carta revisada o el protocolo, eh, los compañeros de las entidades sociales lo veíamos todo como algo muy distante, pero ahora esto ha cambiado radicalmente. Eh, la... En mayo España depositó en Estrasburgo eh, este instrumento de ratificación de la carta social revisada y aceptó además el procedimiento de reclamaciones colectivas. Y bueno, para, para nosotros... Eh, eh, para España es un hito histórico, pero para nosotros es algo de lo que nos alegramos porque eso va a permitir abrir la posibilidad de, de, de que un Estado más pueda introducir reclamaciones colectivas. Esta semana, el lunes precisamente, se ha publicado en el BOE esta aplicación provisional del protocolo adicional, la carta social, que permite que se utilice el sistema de reclamaciones colectivas. Y bueno, la, lo primero que hay que decir es que el protocolo provisional permite una vía para denunciar y reclamar el cumplimiento, la efectividad de los derechos sociales establecidos en la Carta. Y esto digamos que es el, el núcleo duro ¿no? de, lo que, de lo que tenemos que decir. Y además, se puede presentar si sí que se hayan agotado todos los recursos internos y sin que la organización reclamante sea necesariamente víctima de la violación correspondiente. Nosotros como FEANSA... Y con esa um, posibilidad que nos permite eh, ser eh, eh, una de las entidades que están reconocidas para poder eh, introducir <risa> complaints, eh, pues eh, lo llevamos haciendo desde hace años y actualmente se han presentado tres y estamos en proceso de presentar una cuarta. Eh, Así que yo creo que la información que os voy a poder facilitar, pues, eh, va a ser bastante interesante. Entonces, eh, podemos pasar si quieres a la siguiente... A la siguiente okay. Voy a copiar de todas maneras en el chat un par de eh, enlaces que están todos en inglés, por si quisierais profundizar en estas temáticas. Desde fianza eh, hemos tratado de abordar siempre eh, el sinogarismo desde una perspectiva de derechos es decir que consideramos que la perspectiva de derechos es esencial uh, porque otorga a las personas sin hogar un derecho a la acción como titulares de derechos y no solamente como una cuestión de política social como meros sujetos pasivos sino como titulares de derechos y esto lo hemos hecho principalmente en los últimos años a través de esta red que, os, que habéis mencionado al principio y que yo coordino, que es la red de la red Housing Rights Watch, en la cual compartimos eh, espacio con abogados, activistas, académicos, también españoles, miembros de ONGs eh, en la Unión Europea, y que nos permite pues, poder compartir todas las experiencias que se están produciendo en diferentes estados eh, europeos. Eso para empezar. La siguiente, eh, siguiente slide, diapositiva. Luego, algo que mm, siempre me gusta recordar an antes de empezar, eh, digamos, en el grueso de la, de la presentación, es la existencia de toda una serie de instrumentos de derechos humanos para prote la protección del derecho a la vivienda. Yo me voy a centrar en el derecho a la vivienda dentro de los derechos sociales, porque es nuestro ámbito de, de expertise. Eh, y, bueno, aquí ya se ha mencionado previamente por la anterior ponente el comité DESC de y la posibilidad de, de introducir reclamaciones en el ámbito de Naciones Unidas a través del PIDESC, reclamaciones individuales. También existe el ámbito de la Unión Europea, mucho más limitado, también se ha, se ha, se ha mencionado. Y realmente, eh, para concretar un poco a los presentes, es importante que la gente tenga claro que cuando estamos hablando de carta social, revisada y de reclamaciones colectivas, nos estamos refiriendo al ámbito del Consejo de Europa, que es distinto del ámbito de la Unión Europea. Es más amplio. Es un, el, la, el Consejo de Europa es una organización regional eh, compuesta por 47 estados que va más allá de el, la Unión Europea. ¿vale? Lo digo porque esto es muy básico, pero mucha gente no lo conoce y creo que hay que introducirlo y es dentro del ámbito del Consejo de Europa donde está la Carta Social revisada, lo que para nosotros es un artículo básico, que es el artículo 31, que establece el derecho a la vivienda, que ya se ha mencionado, y eh, la posibilidad de introducir reclamaciones colectivas. Nuestro planteamiento, ante la ausencia o ante las dificultades de poder hacer efectivos los derechos en el ámbito nacional con los dispositivos domésticos que existen, utilicemos todas las herramientas disponibles en el ámbito europeo e internacional. Y esta es una de ellas. Me consta que los actores en España están tratando de utilizar otras, como la vía del Comité de DESC, que la reclamación ante PIDESC, de las reclamaciones PIDESC. Y la siguiente eh, diapositiva. Entonces, hasta ahora... Digamos que España pues, no podía hacer todo esto, eh, aunque España era parte de la eh, Carta Social Europea del 61, no lo era del 96, que ha incorporado todo ese abanico extenso de derechos sociales y que es considerada como la Constitución Social de Europa. Eh, la Carta Social Revisal se, se, se, se firmó inicialmente pero nunca fue ratificada por España. Y este es el artículo 31 que os lo he puesto aquí, está traducido de la versión inglesa, así que no sé en qué medida eh, será del todo exacto, es mi traducción. Establece el reconocimiento explícito del derecho a la vivienda, promover el acceso a una vivienda adecuada, prevenir y reducir las situaciones de sinogarismo en vista a su, a su eliminación gradual, garantizar que el precio de la vivienda sea accesible. Digamos que es sobre la base de este artículo 31 de la Carta Social Europea que nosotros hemos introducido reclamaciones colectivas, es decir, por violación del artículo 31 de los diferentes estados. Siguiente eh, diapositiva, por favor. El, entonces, el protocolo adicional eh, que establece las reclamaciones colectivas fue eh, establecido en el año 95 y entró en vigor en el año 98. Como ya se ha dicho por la anterior ponente, es el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es un comité... Cuasi jurisdiccional, pero en realidad es un grupo de expertos, actualmente tanto la presidencia como la vicepresidencia del Comité Europeo de Derechos Sociales la ostentan dos mujeres, Karim Lucas es la presidente y Eva Nolan la vicepresidente, ellos, este comité de expertos, juzgan la conformidad de la ley y de las prácticas de un Estado en relación con las disposiciones de la Carta Social Europea. ¿Vale? Pues este Comité Europeo de Derechos Sociales que se ha mencionado eh, es el que realmente está encargado de juzgar, de valorar estas leyes y políticas en paralelo con las disposiciones de la Carta y de las eh, anteriores eh, interpretaciones de, que se han hecho de la Carta por parte del Comité. Entonces, la particularidad es que... Eh, en esta reclamación colectiva, los interlocutores sociales, las ONGs, que tienen un estatuto consultivo con el Consejo de Europa, están legitimados para presentar directamente reclamaciones colectivas contra los Estados. Este es el caso de la fianza. ¿vale? Y esa naturaleza colectiva permite plantear cuestiones relativas al incumplimiento de la legislación o las prácticas de un Estado con una o varias de las disposiciones de la Carta. ¿Vale? Esto es, eh, es muy importante, Entonces no se trata de reclamaciones individuales, es decir, un individuo que ha sufrido una violación, sino que podemos, eh, a través de las reclamaciones colectivas, eh, pues eso, es plantear eh, la violación más general, más genérica a través de políticas y, y leyes eh, de un Estado. Siguiente slide, por favor. Vale. Eh, Esta quizá es el, la, la, la parte más clave de, de, de las reclamaciones colectivas. ¿Cuáles son las que vinculatoriedad tienen estas decisiones. Las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales son disposiciones vinculantes porque son adoptadas por un órgano de supervisión de la Carta. Y estas decisiones generan obligaciones que deben respetarse por los Estados miembros. Incluso si no son directamente aplicables, porque de depende mucho de cómo el Estado eh, tiene establecido la aplicat aplicatoriedad directa o no en los sistemas jurídicos nacionales, en cualquier caso, proporcionan la base para una evolución positiva, un desarrollo de los derechos sociales a través de la legislación y de la jurisprudencia nacionales. Esto digamos que sería como el, el núcleo duro de, de la efectividad de esas decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, pero insistiendo, no es un órgano jurisdiccional. No es un tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos un poco también cuáles son las limitaciones, porque el sistema de reclamaciones colectivas, eh, so, se ha mencionado ya, 43 de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son parte de la Carta del 61 o de la Carta Europea revisada. Solo 36 Estados han ratificado la Carta revisada. Y se trata de un sistema de ratificación a la Carta en el cual los Estados deciden eh, qué artículos quieren que sean obligatorios. ¿no? Y evidentemente se ha mencionado aquí, es un gran paso que España eh, se haya vinculado a todos los artículos de la Carta. ¿vale? Pero no es el caso de muchos países que no han aceptado el artículo 31. ¿vale? Eh, y luego también un número muy pequeño, más pequeño, eh, solo 16 países han aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas. Eh, FEANSA ha, ha, ha introducido reclamaciones colectivas eh, contra Francia, contra Países Bajos, contra Eslovenia y en la actualidad tenemos en marcha un proceso contra la República Checa. Eh, está ahora mismo en la fase de respuesta a las observaciones del Estado checo sobre la eh, reclamación colectiva inicial. Y bueno, luego he introducido aquí un elemento importante, es que también nosotros como FEANSA requerimos de una aprobación, que esto es una, un, digamos, un elemento de, de orden interno, para aprobar la, la posibilidad de introducir una reclamación colectiva, nuestro Consejo de Administración tiene que autorizarlo, aprobarlo, darle el visto bueno. Se lo quería incorporar, aunque quizá no, sería, no era esta la mejor, el mejor lugar donde hacerlo. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, puesto que tenemos esta experiencia, eh, quería mm, daros ya unas pinceladas de lo que nosotros consideramos que son los recursos necesarios para, para poder eh, introducir una reclamación. Es un... Procedimiento relativamente sencillo eh, al alcance de, de las entidades sociales, incluso si no tienen grandes conocimientos jurídicos, pero lo que sí que es necesario es que exista un experto local o nacional que conozca bien la normativa y las políticas que eh, se, se están produciendo en ese determinado contexto. Eh, sería necesario, aunque no imprescindible, un abogado, que un abogado o un jurista eh, arme el caso y redacte la cloma, reclamación colectiva. Digamos que con ese conocimiento de la realidad local y con, y con, digamos, el articulado de un lado, tendríamos que establecer cuáles son las violaciones a la Carta Social. En, en nuestro caso, en el caso de Feansa, nosotros eh, tenemos la posibilidad de realizar un intercambio entre expertos juristas... No, ahora voy a, volver, ahora voy a ir a esa diapositiva, pero déjame terminar con la anterior. <risa> Gracias. Eh, la posibilidad de intercambiar con expertos juristas para re, revisar y mejorar la reclamación. Por ejemplo, eh, nuestra reclamación del año 2006 contra Francia eh, fue hecha por un, una persona no jurista, eh, muy conocedora de la, de la situación en Francia y que era miembro de una de las entidades miembros de FEANSA. Y bueno, pues hay otros eh, abogados, abogados que... Pueden ser eh, juristas eh, académicos, más académicos, otros pueden ser más de la práctica, etc. Y bueno, pues hay, hay una, un intercambio para tratar de mejorar eh, la calidad de la, de la reclamación. Y luego existe una coordinación de los diferentes intervinientes, eh, lo, que, me, lo que mencionaba anteriormente, la aprobación de la reclamación por el órgano competente a nivel interno de la entidad. Y luego, por supuesto, tiempo y cierta dotación presupuestaria. Pero es, uh, reuniones con expertos, asesoramiento externo, recogida de todos los datos sobre las violaciones alegadas. Esto es muy importante porque no solamente tenemos que hacer una reclamación, sino que además tenemos que justificarla, eh, poder mostrar al Comité de Derechos Sociales que, que existen evidencias que, eh, que prueban que esa situación de, esa viola de violación se está produciendo. ¿De acuerdo? No solamente... Una denuncia, pero además hay que hacer toda una recogida de datos que evidencie, que muestre que efectivamente la violación se está produciendo. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Eh, esto es un poco lo que yo había puesto, eh, lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Cómo preparar el caso, ¿no? Por un lado, eh, ese conocimiento de las políticas y leyes nacionales, qué problemas existen. ¿Qué informes y estadísticas evidencian las violaciones, qué cuestiones son más apremiantes porque están más presentes en los medios de comunicación o en informes temáticos, y luego ponerlas en paralelo con las violaciones de la carta. ¿no? ¿Qué, qué, con, ¿En qué medida esto es compatible con la carta social o no? ¿Qué artículos son violados? Se han mencionado, por decir, y por decir, varios de estos artículos. Eh, difícil abordar eh, todos y cada uno y hasta dónde alcanzan en una ponencia tan limitada pero me pongo a vuestra disposición si necesitáis más información específicamente sobre el derecho a la vivienda. Eh, la siguiente, por favor. Para, para daros una, un ejemplo eh, de en qué medida eh, han servido las reclamaciones colectivas que nosotros hemos presentado como FEANSA. Quizá la reclamación colectiva eh, fianza contra Francia es la más para, paradigmática ¿no? de ellas porque se trata de una reclamación, eh, digamos, contra toda la política de vivienda, incluido eh, el acceso a las personas eh, eh, con menos ingresos, las personas eh, sin hogar al, a la vivienda. y el el comité que determinó la existencia de violaciones del artículo 31, el artículo de derecho a la vivienda, por parte de Francia, con respecto a todas estas cuestiones que os he enumerado en, en la diapositiva. El progreso insuficiente en la erradización de la infravivienda, por ejemplo, aplicación insatisfactoria de la legislación sobre prevención de los desahucios... Eh, las medidas adoptadas para reducir el número de personas sin hogar han sido insuficientes, oferta insuficiente también de vivienda social accesible a los grupos de bajos ingresos, un mal funcionamiento del sistema de asignación de viviendas sociales y recursos conexos, y bueno, sobre todo, digamos, y como eh, una conclusión general de lo que esa reclamación colectiva eh, supuso, que las políticas públicas deben ser evaluadas en función de hasta dónde llegan. O sea, lo relevante no son solamente los esfuerzos, sino ciertos resultados. O sea, no solamente nos tenemos que quedar en la acción, sino en conseguir resultados también. Y, y bueno, en este caso, la reclamación colectiva contra Francia fue una estrategia muy transversal. Es decir, casi se, hubo ciertas cuestiones, digamos, muy específicas que, que se trataron de incluir, pero dentro de una estrategia muy general. ¿no? De, sin embargo, y aquí paso a la siguiente reclamación que es en la siguiente diapositiva que os quería comentar, en la reclamación colectiva contra los Países Bajos, por ejemplo, era sobre una cuestión muy concreta que era las dificultades de acceso de las personas sin hogar en eh, eh, situación irregular a eh, alojamientos de emergencia y en ese caso se consideró por el eh, Comité de Derechos Sociales que la legislación, las políticas y la práctica de los Países Bajos en materia de protección de las personas sin hogar no eran compatibles con la Carta Social Europea, incluyendo el artículo 31. El derecho a un alojamiento de emergencia, según el Comité, no debe estar sujeto a ninguna condición. Eh, en aquel momento, eh, esta es una reclamación posterior a la, la de Francia, unos años posterior, de... se adoptaron medidas inmediatas. El Comité tiene la capacidad, la posibilidad la potestad de establecer medidas inmediatas al, al Estado en cuestión y así se hizo obligando al Estado eh, holandés a, a que se alojara en emergencia a personas incluso en situación irregular. Es un, la decisión de, del Comité se convirtió en un tema político. hubo mucho debate, diferentes actores se posicionaron también y bueno, a día de hoy parece ser que la situación ha cambiado y que no, todos, no todas las personas sin hogar en situación irregular han podido, pueden acceder en cualquier momento a los, al alojamiento de emergencia. Con lo cual, digamos que también hay que mantener esa presión en paralelo, esa incidencia, esa acción social, realmente para poder... Eh, cambiar, y de, digamos, de una manera más eh, durable, más sostenible, eh, las eh, políticas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí he querido hacer un poco un resumen de cuestiones que se consiguieron gracias a las reclamaciones colectivas. Eh, yo creo que esto ya eh, es posible que se haya comentado en Francia. Por ejemplo, ayudó a crear la reclamación colectiva, la atmósfera adecuada para la introducción de la loi eh, digamos que la loi de para los que no lo conozcan en Francia, es una especie de derecho justiciable a la vivienda. Es decir, tiene muchas dificultades en su implementación, muchas limitaciones, pero ahí está. Es algo que, que existe en, en Francia, en nuestro vecino francés, y no en España. En, en Holanda, el derecho incondicional a un alojamiento de emergencia fue aceptado como medio directo, pero es cierto que las personas en situación irregular a día de hoy, por lo que nuestro, nos comentan, nuestros eh, contactos en el terreno no tienen siempre acceso, aunque se trata siempre de hacer valer esta eh, decisión del Comité de Derechos Sociales. Y bueno, también en algunos casos las autoridades eh, de los diferentes países no respondieron a todas las cuestiones en las que el Comité encontró violaciones, eso también es cierto pero la jurisprudencia del Comité influye sobre otra jurisprudencia. Influye sobre la jurisprudencia nacional, eh, influye también sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y eh, también tiene un cierto uh, reflejo en el monitoreo de la Carta, eh, porque, aparte de estas reclamaciones colectivas, el Comité de Derechos Sociales hace un monitoreo de la Carta por país. Es como el sistema de informes de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, eh, periódicamente los países están obligados a remitir... España ya lo ha hecho, lo ha hecho eh, desde, desde que se ha obligado en el año 61 a hacer informes temáticos eh, por país a los cuales las entidades eh, nacionales, asociaciones, sindicatos, pueden eh, realizar comentarios. Entonces, en muchas ocasiones, eh, las decisiones y las conclusiones de, de estos informes de, por parte del comité se eh, solapan, ¿vale? se complementan. Vamos a pasar a la siguiente. No sé cómo voy de tiempo, eh, espero que esté más o menos... Pues a... está de tiempo, pero un minutito. Bueno, yo creo que tengo una, una diapositiva más y ya estoy terminando. Recuerdo ¿vale, mientras me dejaste que pueden ir eh, planteando... Eh, las personas que quieran, eh, sus preguntas en el formulario de, de la web. Muy bien. Bueno, pues por finalizar, eh, quizá mencionar que, claro, en este... Eh, al, establecer, al, al, al introducir reclamaciones colectivas, las ONG se alejan de la colaboración con los estados, con, con los, los gobiernos, en ese sentido, hay un poco una ruptura porque en vez de colaborar para cambiar, lo que hacemos es decir, bueno, queremos cambiarlo y lo queremos hacer desde una, de la introducción de una reclamación ante el Estado. ¿no? Entonces, tanto Francia con Países Bajos y Eslovenia impugnaron sus leyes y prácticas, pero no solamente esas decisiones ayudan a establecer eh, normas mínimas para esos países, sino que también esas normas mínimas, esos estándares eh, de derecho internacional europeo, son aplicables a otros Estados miembros, ¿vale? eh, Yo creo que ya he mencionado, pero lo vuelvo a, re a repetir porque me parece muy importante, es que la promoción y el seguimiento de, de las decisiones del comité son muy necesarios. Además, hay que hacer una incidencia política en paralelo con la reclamación. No es suficiente solamente introducirla, sino que la incidencia política es necesaria. Hay que realizar, eh, esto es la experiencia que nosotros tenemos en el terreno Actividades de formación y sensibilización, es decir, que la opinión pública sea conocedora de todo esto, y la ciudadanía, con actividades de comunicación pública si es necesario. Y, y bueno, finalmente he introducido aquí un, un elemento que para nosotros es importante y es que el litigio estratégico no está financiado por la Comisión Europea. Nosotros como FEANSA, que somos una entidad cofinanciada en un 80% por la Comisión Europea, no podemos utilizar fondos para eh, hacer litigio estratégico contra los estados, está, digamos, descartado fuera O sea que no, nuestros fondos provienen de eh, financiación externa. Y bueno, para finalizar, pues me gustaría finalizar con una frase de, de un señor que se llama Stammers, que dice que el cambio no siempre viene desde las leyes, sino que viene desde los movimientos sociales. Entonces yo animo al tercer sector, a los movimientos sociales, a que promuevan el cambio y lo hagan de manera activa a través de todas las herramientas que están a su alcance y esta es una de ellas. Así que, adelante y contad con nosotros para lo que podamos... Ya sería mi última diapositiva para lo que podamos colaborar. Pues muchísimas gracias, María José, por haber sido tan didáctica y pedagógica, porque había mucha expectación con el tema de las reclamaciones. Yo creo que, que es un tema muy importante, pero como tú bien dices, la reclamación tiene que ir unida también a una presión, a un seguimiento, porque si no, eh, pues eso es difícil. Y también me quedo con la frase que has dicho, que el cambio tiene que venir desde, desde los movimientos sociales y ahí, y ahí estaremos las entidades. No sé si hay alguna pregunta, creo que sí que me ha llegado. Por aquí tenemos una pregunta. Eh, Esther Ortega, de Unión Insular de Comisiones Obreras de la Canaria. Eh, eh, saludos y felicitaciones, por esta interesa, interesante jornada. Cumple España en base a la Carta Social Europea los requerimientos mínimos de alojamiento de emergencia a personas sin hogar y respecto a los desahucios que se producen a diario en nuestro país a personas vulnerables, infringen el artículo 31 de la Carta. Bueno, me, está, me, están, me están pidiendo que yo me erija en el Comité Europeo de Derechos Sociales y yo <ríe> ya me, me posicione con respecto a eso. Bueno, eh, seguramente no, me voy a, me voy, me voy a pringar, <ríe> seguramente no, porque hay toda una serie de elementos que indican que no, pero bueno, yo creo que pues merece la pena que podamos introducir una reclamación colectiva y que, y que el comité se... Porque la opinión que María José Aldanas de FEANSA pueda tener sobre ello, pues quizá no tiene el gran peso que puede tener un órgano eh, como el Comité Europeo de Derechos Sociales en, del Consejo de Europa y que puede hacer cambiar políticas y leyes. Entonces de eso se trata. Eh, pero sí, muy probablemente, pues no, España no, no lo cumple. Perdón, el sonido. Tenemos otra pregunta de Nuria Tendeiro, de la PN Comunidad Valenciana. Eh, bueno, te das la, las gracias por la intervención tan aclaratoria. Se alegra que el Gobierno de España se haya vinculado a todos los artículos de la Carta. Y aunque has dado información muy interesante, queríamos plantear si realmente y desde la experiencia. Podemos ser optimistas sobre el nivel de eficacia que está teniendo el sistema de reclamaciones colectivas en la defensa de los derechos sociales en Europa. ¿Podemos considerar esta herramienta europea como realmente efectiva en la defensa de los derechos sociales ante los Estados? ¿Y cuál es el nivel de corrección de las políticas por parte de los Estados? Allá voy. Pues realmente efectiva. Pues depende. En realidad hay una gran variedad. Yo creo que eh, los estados eh, hay a veces una gran voluntad política por hacer las cosas bien y yo creo que eh, en muchas ocasiones se han producido cambios eh, muy concretos, pero desde luego eh, si no hay voluntad política en un momento dado no existen los recursos necesarios. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que digamos que los recursos ya no deberían de ser un, una la inexistencia de recursos adecuados, no debería ser una, un inconveniente, un obstáculo para que efectivamente se produjera el, el cumplimiento. En el pasado muchos estados eh, yo que sé, venimos del año 2008 de una crisis, los estados se han eh, amparado a veces en decir, no, bueno es que eh, en esta situación no podemos llegar a todo, tenemos que entonces, yo creo que los estados, en general, tienen una buena voluntad para eh, modificar políticas, para que realmente sean efectivos, pero en muchas ocasiones no lo han hecho. Entonces, también existe un, todo un seguimiento por parte del comité, es decir, no es solamente una decisión puntual que, digamos, se hace en un momento dado, eh, se resuelve y ya está, ¿no? se supone que hay todo un sistema establecido para que haya un seguimiento de, de, de las decisiones, incluso hoy, tanto la reclamación francesa como la de los Países Bajos, el Consejo de Europa, el Comité de Derechos Económicos y Sociales se reúne con las autoridades o, o lo hace por escrito para reclamarles eh, que sigan trabajando en la línea de lo que de las decisiones que se produjeron en su momento. Entonces, En algunas cuestiones con mayor eficacia, en otras cuestiones con menor eficacia. ¿Vale? como es el caso de los Países Bajos, que lo, lo, lo he mencionado. Entonces, eh, ¿realmente efectiva? Eh, yo creo que a estas alturas lo que, lo que yo me preguntaría es, eh, o no me preguntaría, es que todos, todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance utilizadas conjuntamente son necesarias. Cuando los... Eh, cuando los objetivos son tan eh, importantes y tan necesarios, eh, hay que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance como entidades sociales para poderlo conseguir. Y esta es una adicional, no la única. Y, y, y bueno, en la medida de lo posible, lo más importante sería que la, la propia legislación nacional eh, recogiera in, incorporara esos eh, mínimos estándares básicos que los... Eh, los convenios internacionales y europeos se establecen. Eso sería, digamos, lo ideal. Y creo que me estoy yendo por las ramas. <ríe> no sé si he contestado a todas las preguntas. Había, creo que, otra segunda pregunta. No, sé. no la segunda parte de Nuria decía: ¿Cuál es el nivel de correccionadoras políticas por parte de los estados? Creo. Sí, más o menos se ha contestado. Más o menos está contestada. Hmm. Pues eh, ha llegado otra pregunta. Pero ya vamos a ir cerrando porque vamos mal de tiempo. Eh, no, no podemos continuar, no, no tengo más preguntas. Ah, sí, perdón, sí, vale. <risa> Pero esta es la última que, no, que vamos muy mal de tiempo para la próxima mesa. Las declaraciones presentadas por parte de FEANSA han atacado siempre políticas a nivel nacional o estatal. ¿Habría inconveniente presentar alguna queja colectiva contra políticas de ámbito autonómico o municipal? Y luego tiene otra segunda, pero vamos a ver, también, vale, pero vamos a ver si, a pesar del carácter vinculante de las decisiones del CEP, sería interesante el establecimiento de un mecanismo nacional para la implementación de sus decisiones, tal y como distintas entidades han sugerido respecto a las decisiones de los órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos como los dictámenes del Comité de Muy brevemente, María José, porque... Eh, con respecto a la primera pregunta, eh, la reclamación contra Francia fue a nivel estatal. Eh, Existen otras eh, reclamaciones colectivas dirigidas exclusivamente hacia lo autonómico. Es decir, la, el, el signatario eh, de la Carta Social y de la reclamación colectiva es el Estado, pero pueden ir, las reclamaciones pueden ir eh, concretamente sobre la, la política pública regional o local, si es así si lo consideran. De hecho, ahí tenemos otra posible futura eh, reclamación que, que va a ir en la línea precisamente de atacar una política regional de vivienda. Eh, no quiero mencionar nada porque todavía está sin concretar. Y luego, con respecto al me mecanismo nacional que garantice el cumplimiento de las decisiones de, de las reclamaciones colectivas, yo creo que cualquier eh, elemento que ayude a esa implementación a nivel nacional, porque ya sabemos las dificultades que ha habido con respecto a las decisiones del comité DESC, de, de la implementación y de la efectividad real y concreta de DESC, de, de pues eh, va a ser mucho mejor. Yo creo que en ese sentido hemos aprendido a nivel estatal en, en España eh, que la existencia de esos mecanismos puede ser de gran ayuda, porque si no, se queda un poco qué es, cuál es el ministerio competente y cuál es el encargado, de qué manera, cuál es el protocolo para hacerlo efectivo. ¿De qué manera? Yo creo que, por supuesto, todos esos mecanismos eh, o ayudan para que efectivamente haya cada vez una... Eh, sea realmente efectiva ¿no? la, la decisión que se pueda tomar por el comité. Así muy rápidamente. Pues muchísimas gracias por intentar vale. ahí sintetizar todo. Bueno. Muchas gracias María José por todas tus aportaciones y bueno, yo creo que es súper interesante todo lo que nos ha dicho y nos gustaría contar contigo en un futuro también porque creo que es un tema que necesitamos si tú, ahí la experiencia ¿no? de, la, de, la, de la entidad de Fianza también. Bueno, ahora vamos a tener un interludio de dos minutos y, y continuamos con el siguiente mesa de debate.